...de la palabra, tiene la palabra el señor Fischer Cantero. Gracias, señor Presidente. La verdad que es difícil salir del asombro. Es difícil salir del asombro y quedarse en silencio cuando se escuchan algunas cosas y cuando se leen algunas cosas. Porque no sería asombroso leer el comunicado este que emite la Cancillería si fuera una política normal, común, de protocolo en nuestras relaciones internacionales. Y claramente no es así. Fíjense, por ejemplo, señor Presidente, si hacemos una brevísima búsqueda de prensa reciente, nos encontramos con noticias como estas. Gobierno británico alerta a turistas que visitan Uruguay sobre delitos en la vía pública. El gobierno británico alertó a sus ciudadanos que venían a Uruguay a tener determinados cuidados en la vía pública. ¿Esto saben cuándo fue? El 9 de noviembre del 2018. A las puertas de una temporada estival en nuestro país. Y a no ser que se me haya pasado por alto, no recuerdo que nuestra Cancillería hubiese emitido un comunicado como este, no recuerdo que ni en esta Cámara ni en la Cámara de Senadores se hiciera un planteo político como este y es uno de los primeros asombros porque en definitiva si lo que se dice es que esto obedece a móviles políticos... En definitiva, como bien decía recién el diputado Pasquet, es el propio gobierno quien está haciendo esto una cuestión política. Creo que en este caso, en el caso de esta declaración del gobierno británico, hubiese sido más pertinente en el enfoque turístico que también escuchamos hace un rato acá. Pero los asombros no quedan ahí. Otra de las cosas que nos deberíamos preguntar es si nuestra cancillería tiene un listado de países a los cuales le sugiere a sus habitantes tener determinadas precauciones en caso de viajar. Entonces, este comunicado, esta declaración respecto al gobierno de Estados Unidos también se inscribiría en esa política. Bueno, no nos consta, porque también si tuvieran ese tipo de listados y ese tipo de recomendaciones, claro que así deberían incluir a Venezuela, que claramente acaba de hacer, como bien decía la diputada Yankee, un comunicado espejo al nuestro. Venezuela que tiene 81,4 la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Emite este tipo de comunicado igual al nuestro. Entonces, no debería llamarnos asombro si nuestra Cancillería tuviera ese tipo de de políticas, pero no, es absolutamente nuevo y llama la atención que a 80 días de las elecciones así lo haga. ¿Por qué no lo hizo con el gobierno británico en noviembre del 2018 y si lo hace ahora, en agosto del 2019? Por supuesto que el problema de los Estados Unidos es un problema gravísimo, que no es exclusivo de Estados Unidos. Yo hace unos días terminé de, de leer un libro que recomiendo mucho recomiendo mucho para el análisis de estos temas, que es cómo mueren las democracias, de dos politólogos norteamericanos, Siblat y Levitsky, que justamente analizan estos temas y marcan en la apología que hace el actual gobierno de Estados Unidos, más precisamente no solamente el Partido Republicano, sino más concretamente el presidente Trump, sobre estos temas sobre, entre otros, el odio racial y esa supremacía que se quiere imponer y que en definitiva... Gracias. Y que en definitiva generan estos episodios, que no son nuevos en Estados Unidos, lamentablemente, como no son nuevos en otras partes del mundo. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿nosotros estamos libres de esas cosas? No hace poco tiempo, lamentablemente, en Paysandú, tuvimos una situación de un ciudadano nuestro muerto por un llamado lobo solitario, que son individuos que atacan por ideología, por condición racial, por xenofobia. ¿Estamos libres? ¿Podemos tomar esa debilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos en esta oportunidad para enrostrarles y, y hacer una especie como de este, ver quién es el que tiene más credenciales y más seguridades internas. Realmente, Presidente, me parece que es un tema en el cual no deberíamos exacerbar lo que ocurre en otros lugares porque lamentablemente no estamos para nada ajenos en este mundo global de que también aquí ocurran como lamentablemente, salvando las distancias, han ocurrido. Es fácil eh, comparar lo que son las tasas de homicidios, y nos dice que eh, ese comunicado es casi un calco del comunicado del que hace nuestra Cancillería, el que hizo el gobierno de Estados Unidos, realmente no reviste y no resiste el mínimo análisis. Tasa de homicidios en Estados Unidos 5,6%. Tasa de homicidios en Uruguay, en Uruguay 11,8. Discúlpeme, señor diputado, tenemos un problema de sonido. Usted podría correrse... Ah, ahí está, perfecto. Bien. Discúlpeme. Eso lo sabrá usted, señora diputada. Ningún problema, presidente, ahora sí. Decía entonces, Estados Unidos, tasa de homicidio 5,6, Uruguay 11,8. Montevideo, que se mencionó aquí recién, 16,1. Como dije antes, Venezuela 81,4. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? ¿Para qué sirven estas tasas? Bueno, nada más y nada menos para saber qué probabilidades hay de que maten a un ciudadano. En Venezuela tenés altas probabilidades de que te maten, en Uruguay tenés menos... Y en Estados Unidos, mucho menos. He escuchado atentamente al diputado Posi decir que este, te matan por gusto en Estados Unidos estas masacres que se dan. Lamentablemente no. Lamentablemente son episodios de mentes que no lo hacen por gusto, lo hacen por eh, una cuestión que, que los enerva y que los lleva a llevar a hacer esa, esa, esa actitud, ese acto. Ahora, también podríamos decir lo mismo en esa misma lógica que matan por gusto en cualquier comercio de nuestro país. Cuando hemos tenido lamentablemente que padecer y sufrir un montón de homicidios de personas que están trabajando, que están desarrollando cualquier actividad y que aún cuando a la delincuencia se le da lo que se le exige, el dinero, las pertenencias, igual se le pega un tiro y se le mata. También podríamos decir este, que, que están matando por gusto. Por lo tanto, tampoco estamos libres de eso. Entonces es más increíble este comunicado de la Cancillería y más increíble este, este tipo de, de participación, de intervención aquí. Otra de las, de las cosas que, que mencionó el, el diputado Pozzi, que a mí realmente me generan dudas. Este, en un momento dijo, quizás yo tomé mal, mal nota este, y él me podrá corregir, dijo que el gobierno de Estados Unidos nos perjudica económica y políticamente. Yo quisiera saber cuál es el alcance de eso, quisiera saber si el Frente Amplio cree eso, quisiera saber si la Cancillería cree que el gobierno de Estados Unidos nos perjudica de manera política y económica. Y si es así, ¿qué ha hecho la Cancillería de nuestro país para defender los intereses de nuestro país? Yo creo claramente que lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en estos comunicados a sus ciudadanos, que como repito, también lo hizo el gobierno británico en noviembre del año pasado, lo que hacen es sugerir no están, haciendo una, no están catalogando porque se les ocurrió, bueno, vamos a salir a, a catalogar este, los países subdesarrollados, a ver cómo son en su nivel de inseguridad. No, le hacen recomendaciones a sus ciudadanos respecto a tal o cual país que vayan a necesitar. Pero además no somos los únicos, no nos creamos el ombligo del mundo. Esto se da en un marco en el cual estos países, estas potencias, lo que hacen es determinar hacia todos los países que sus ciudadanos piensen visitar, que sepan cuáles son los niveles de, de seguridad que tienen. Y atribuir esto a la intencionalidad política realmente es tan infantil como ese comunicado de la Cancillería. Permítame, Presidente, poner un ejemplo para avalar esto. Fíjese que en, este mismo, en esta misma clasificación que acaba de hacer el gobierno de Estados Unidos, no está solo Uruguay, está Argentina, está Chile, está Panamá, está Costa Rica, está Paraguay. Entonces, fíjese, Argentina me van a decir, ah, bueno, Argentina también está en un proceso electoral, se quiere meter Estados Unidos en la clasificación eh, de, de Argentina, ¿y qué nivel le da? Le da nivel uno Ah, claro, porque suponemos que es amigo de Macri, entonces lo quiere beneficiar, mirá vos. Supongamos que sí. Fíjense que en esa categoría también está Bolivia, que tiene elecciones nacionales el 20 de octubre, una semana antes que nosotros, y está en la misma categoría que Argentina, en un nivel 1 de seguridad, donde tomar precauciones normales. A no ser, Presidente, que yo no me haya enterado de que el señor Evo Morales hizo un acuerdo con el señor Trump, que lo está influyendo en las elecciones de Bolivia para ayudarlo en su reelección. Realmente, Presidente, yo creí que el chauvinismo había terminado, pero por las cosas que se escuchan acá, veo que no. Gracias.